La Odisea, una ciudad muy rica, bancos, mucha usura y un auténtico centro medicinal, sobre todo pues de los ojos, era la ciudad de la libertad. Hay un alumno de Pablo que lo tuvo en Coloso, ayudado por Ninfa, generó esa situación. Y sobre todo aquí es donde Pablo habla de la iglesia de casa que coordinaba NINFA. Esta mujer, de veras, valió la pena en la odisea, aunque se dice que era una comunidad tibia. Con esto viene, ¿cómo eran las ciudades? Comprendamos que allí, todo que era poderoso era divinizado. Todo político alto, empezando por César Augusto, tenía su templo. Comprendamos la dificultad de los primeros cristianos de veras de evitar que fueran observados porque ellos eran los únicos que no asistían a estos cultos. Por eso sí sufrieron persecuciones y muerte. De allí que en parte se entiende las catacumbas y las casas como lugares de reunión. Allí tenemos cuando Nerón, perdón, de los años yo dije 80, 54 al 68, es donde más fuerte en estas ciudades fuera de Roma, sí si asesina cristianos. Lo que decíamos ahorita, la gente se ve tentada a abandonar sus ciudades y Juan les dice, por favor, señores, lo que le pasa, nos pasa ahora, no sé si ustedes saben, a los señores curas, que cuando hay oportunidad de trabajar en una población pequeña, nos sentimos más a gusto que cuando estamos en Guadalajara. Porque allá somos el señor cura. Aquí, pues somos, a veces nadie, uno más en el grupo. Juan le dice a su gente en el Apocalipsis, Dios habita en la ciudad. Quédense, como diciendo, ese lugar donde vive y habita. ¿Por qué quieren abandonar la ciudad? Y creo que uno lo nota en aspectos donde cuando uno dice, vamos a entrar a vacaciones y nos vamos a ir de misiones, se van a los ranchos en lugar de quedarse en la ciudad. Dice uno, ¿cómo le gusta desde el principio a la gente seguidora de Cristo más los ranchos o comunidades pequeñas que las ciudades para de veras en ellas quedarse y Juan confiesa que la ciudad es la morada de Dios como ayer nos decía uno de los conferencistas es la tienda que Dios tiene en la ciudad y miren, empieza Juan con los símbolos ustedes saben qué símbolo eran dos pedazos de un jarrón de esos que afuera están, no sé en qué, qué, nos van a dar en las jarritas que están, que cuando se conocían dos personas, rompían el jarrón en dos. Y uno le decía al otro, amigos para siempre, se llevaba la mitad de la jarrita, pues que se había roto así, pues en forma irregular, como pues, se rompen dos, no siempre es igual la huella de la ruptura. Cuando volvían a identificarse Y engarzaban las dos partes Sea los nietos o los bisnietos De aquellos que conservaban el pedazo Del jarroncito Ese símbolo Recordaba, evocaba Toda una tradición de valores Que podríamos llamarle fascinantes infinitos, la amistad tenida por la familia al encontrarse dos objetos incompletos ambos pero que engarzaban en medio de las hendiduras perfectamente ese era un símbolo y lo maravilloso de Juan en el Apocalipsis es que empieza a usar un pedacito invisible inefable, trascendente pero le pone el otro pedacito que es Visible, tangible, palpable, que es la ciudad terrena, estas ciudades. Y empieza a ser símbolos. La parte que va más allá, que tiene un sentido mayor que el que tiene el primer sentido, que es mi ciudad de Guadalajara, mi ciudad de Monterrey. Tiene un sentido que son calles, que es mapa, que se descifra a base de avenidas y de lugares de concentración Juan le añade la otra partecita, que también es Guadalajara es Monterrey, es Santa ese más esa sobreabundancia de sentido no se le ocurre a uno uno cree que es el primer sentido, el único que tiene mi ciudad, y Juan dice no, tu ciudad aunque tiene un cacho del símbolo tiene otro que engarza estupendamente que es ese plus, ese más que yo Dios te lo revelo y te lo digo porque ni te la vas a imaginar siempre a tu ciudad la verás tal como es y empieza Juan no solo a jugar sino a decir su confesión sobre la ciudad quiere continuar, dice mi ciudad es también chan, chan, chan, chan no quiere poner la que sigue eh, no, no, la anterior ándele ya dice mi ciudad es la nueva Jerusalén pero no niega que la otra parte del símbolo es la Jerusalén vieja no niega una lo otro porque Jerusalén es la ciudad en que Jesucristo es condenado a muerte y apesta tanto Jesucristo que la ciudad lo echa para afuera y lo crucifica fuera de las murallas de Jerusalén. Pero Jesucristo resucitado se les vuelve a meter en la ciudad. Dice, a mí no me echan. Yo regreso y empieza a decir Juan en el Apocalipsis. Fíjense cómo es... Muy realista Juan, no empieza a decir, no hombre, la ciudad les va a venir otra más bonita ya que se mueran, que se llama cielo. No, mi ciudad es Egipto, es lugar de esclavitudes. Mi ciudad es Sodoma, es hedonista y depravada. Mi ciudad es Babilonia, es perversa y corrupta. Mi ciudad es cainesca. El fundador de ella no lo niego, Caín el Caín, fundador de toda ciudad, que fue capaz, como es esta idea preciosa del teólogo brasileño Carlos Usín, de haber asesinado a su hermano débil, a su hermano al que se le había encargado por ser el mayor, a que lo cuidara, lo conservara. ¿Y dónde? Roma concentra los males de todas. Es una prostituta. El Distrito Federal es una idólatra e infiel. Pero allí Dios habita. ahí Dios vive. Y es cuando las grandes urbes emborrachan a cualquiera, dice el Apocalipsis. Bueno, le ponen unas borracheras que les fascina seguir bebiendo de todo eso que son las ciudades y más las ciudades urbes con mayúscula París, Londres, Nueva York, Los Ángeles son urbes que eso tiene y sin embargo allí regresó el Jesucristo resucitado y allí tiene su lugar y por eso cuando uno solo lee el primer sen sen sentido se queda con un amarga, amargo sabor y yo creo que el día de ayer más de alguno de ustedes le tomó sabor a su ciudad le tomó sabor aquí en Guadalajara evocando su ciudad diciendo mi ciudad de veras también tiene huellas de Cristo resucitado es lo que les hablo de los dos sentidos no nos quedemos con el primero, hay que hablarlo, lo que decía el señor obispo en la mañana, nuestros primeros números fueron pesimistas, pero empezamos a ver el segundo sentido de la ciudad. Y gracias a eso, nos decía él, gracias a eso le dimos esperanza a la ciudad, quiere continuar. Juan dice, el color de la ciudad se parece a la luz del jaspe jaspe es lo que hoy llamamos el diamante y le llama a Jesucristo el diamante es el que está sentado en el cielo Dios y junto a él el Cordero dos personas de la Trinidad y lo pone al diamante de Alguien quien protege la ciudad, pues de eso está la muralla. Y uno dice: Juan está diciendo, nosotros somos los seguidores de Cristo, lo máximo. Pero luego viene otro pedazo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice: sin embargo, no quiere seguir. las No lo está haciendo de emoción, ¿verdad? Bueno. Así queda Las bases de la muralla de la ciudad Están adornadas Con toda clase de piedras preciosas Y las admite Las doce piedras Son parte de la ciudad Las doce joyas Y él insiste Pero la base es el jaspe Pero no aniquila las otras joyas Son de otro tipo de joya Y allí la dice lista El zafiro Calcedonia Esmeralda, Sardonia Sardo, Crisólito Berilio, Topacio crisopraso, Jacinto Y Amatista Y es cuando uno dice ¿Y qué será eso? Y es cuando uno empieza también Desde el Apocalipsis A tener una interpretación De lo que es la ciudad Si no hubiera Otras culturas religiosas La ciudad sería un invierno. Miren, uno cuando piensa, de veras que los pentecostales, si no existieran, ante un vacío del diamante, sería esta ciudad más infierno. Qué bueno que existen los párale de sufrir, porque es la matista, es la más baratona, ¿verdad? Si no, esta ciudad sería un infierno peor gracias a que existen los pequeños grupitos que uno ve salir de las casas donde su coordinador es el carnicero el taxista la mamá de, del portero que van con sed del segundo sentido de la ciudad la búsqueda de Dios que es la ciudad van y salen con una respuesta que yo no les doy por eso van allá si yo se los diera, dado que al salir a muchos de esos del párale de sufrir, si allí estuviera el que hace el censo trimestral o sexenal, le preguntara, perdón, ¿y usted qué religión es? Católico, católico. No diría, pues mire, mitad y mitad dos veces católico al mes y dos veces acá con los párales de sufrir. No, dice, católico. Como ayer lo veíamos, ¿cree usted en Dios? Sí. ¿Qué le parece la iglesia? No, no me hable de ella yo voy acá con los testigos de Jehová entonces uno dice cuánto doble sentido el doble sentido la ciudad lo proporciona cómo proporciona grupos donde hay respuestas a falta de convivencia que, la, que el diamante en su estructura que llamamos iglesia católica no tiene porque al salir de misa nadie saluda a nadie todo mundo por su lado, y allá, siquiera, como dicen allá en Estados Unidos, cofiandonas, o sea, se quedan un rato a verse las caras, a platicar, como el pastor, que es el carnicero, se pone en la puerta, y los saluda y los despide, y les pregunta, oiga, ¿no está, ¿su esposo está enfermo? No, no, es que fue aquí a, a Chapala, ah, por eso no vino, ¿verdad? que entran a la casa como todo ser humano, oiga, este, don Antonio, el carnicero, el baño, el baño, ahí está enfrente, vieja, bájale una toallita, llegan a mi templo, el baño, el baño, mire, el mercado está aquí a dos cuadras, se va usted a la derecha, y si uno, oiga, la matista está brillando más que el diamante, por más que sea diamante, y qué sucede que empieza uno a ver que las joyas que también son las de la ciudad resplandecen a veces más que nuestro diamante por más que diga que yo tengo el diamante ¿cuántas veces la señora ven que alguien trae una joya mejor que las de ellas y se le ve mejor en el dedo de esta señora que en aquella una chatarrita de joya ¿por qué? porque hay que saber portar la joya y es cuando uno empieza a decir, esos que buscan purificar la atmósfera de la ciudad, cuidar las hormiguitas que hay de aquel que pisa una, cuidar los prados, lo verde, dice uno, y nosotros, nosotros, fijando que sea mármol el presbiterio, o que las flores las pusieron chuecas, o que el sacristán anda crudo entonces dice uno pero dónde estamos se nos olvidó el segundo sentido de la ciudad el verdadero nos quedamos con el pedazo de jarra pero no hemos sido capaces de enchufar el otro pedazo que es el inefable el invisible el trascendente el infinito el que va más allá de nuestra experiencia diaria. Y luego empieza, Juan empieza con los números, ¿verdad? Dice, un poquito antes, dice, la ciudad es un cuadrado, igual lo largo que lo ancho, perfecta, dice la ciudad, es perfecta. Y dice, pone al ángel a medir la ciudad, y tenía 12.000, siempre ese 12, lo jala y lo sube, el 4, el 44 y dice uno, qué caray, qué perfecta es la ciudad y más con ese plus, ese significado segundo que tienen estos números. Y viene una frase que a mí en lo particular de Juan de veras me ha impactado, porque siempre en la mañana el padre Mancera nos decía la el reino de Dios está cerca. Marcos y Juan para mí y yo creo no solo para mí sino que estudian el apocalipsis honradamente se basta la cocina fíjense lo que dice creo que es la próxima donde lo dice no, es una esto, perdón no está bien usted el que estoy mal soy yo, no se preocupe continúe quiero volver sobre Caín la que sigue Gracias Esa idea del padre Carlos Usín, A mí de veras me ha impactado Que dice ¿Cómo le debemos en la ciudad Al hermano débil Que el fundador de las ciudades lo mató? ¿Cómo le debemos Al débil y al pobre Lo que no hizo su hermano Mayor nuestra tarea es cumplir la vocación original de Caín. Y él se atreve, ahí yo no lo puse a decir, que para él, Cristo es un nuevo Caín. Volvemos al símbolo. La mitad de lo que es el ser humano con su hermano pobre y débil, y la otra mitad del símbolo, que es el Jesucristo, que sigue anhelando que sus seguidores protejamos al débil y al pobre que fueron aquellos que se quedaron sin recibir la vocación del hermano mayor nos invita pues, el padre Susín a decir, convirtámonos de veras en caínes que protegemos, que defendemos que damos la cara por los débiles y pobres no construimos ciudades para aparentar cubrir el asesinato de mi hermano sino al contrario porque quiero construir para él en la ciudad la protección y la defensa con esto oigan Juan nos llama en la primera de Juan vencedores los vencidos son los vencedores. Tanto el pobre y el débil, como el que tiene su espíritu. Ya lo diría Lucas. Ya lo diría Mateo. O sea, quien tiene esto, son los vencedores. Ustedes son de Dios. Y ya han logrado la victoria. Pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Y aquí es donde... Juan le llama a la ciudad, el reino, que ahí está el reino urbano de Dios. Ahora sí vuelvo con la idea anterior. Dice, uno dice, Señor, ¿por qué Juan, por qué no comparas un poco el reino de Dios? Pues lo que hizo Mateo, lo que hizo algo Marcos y algo Lucas, con el campo, con la, el arbolito, con la semillita. Juan dice, no. El reino urbano de Dios son ustedes. ¿Qué estaba diciendo? Lo que hemos oído estos días, que se ha dicho, es que ustedes deben tener un espíritu distinto, una conversión total, sí, pero en función de qué. <coughs> y uno Juan dice, mira, porque esta es una lectura, perdonen que le haga el paréntesis, el Apocalipsis que se leía en la celebración eucarística, ¿dónde estaban? Pues los que van a misa. Como diciendo, así diciéndoles yo creo, pues ya solo nosotros quedamos, así es que hay que picarle. Y Juan no dice, miren, se trata de nombrar al ministro extraordinario de la comunión, a ver quién me ayuda a repartir en la celebración eucarística la comunión, quién me ayuda con la primera lectura y la segunda. No, no, no, no, dice, ustedes son el reino, no dice, ustedes son la iglesia. Ustedes son el reino de Dios, sacerdotes del reino. Y es cuando uno entiende, perdón, es cuando uno entiende más de qué se trata un cristiano en la ciudad. Jesucristo nos ama y nos desató de nuestros pecados haciendo de nosotros, de nosotros, un reino Juan llama a los cristianos de la ciudad cristianos reino pues Cristo nos hizo reino ya no solo es de nosotros nosotros somos reino y uno dice ¿cómo ser reino? por más que digan que estoy alborotando la ciudad y ustedes saben que reino es como si Jesucristo nos hubiera dicho: Tú, tu vida, tu acción, tiene que moverse alrededor de traer buenas noticias a los pobres. Si no haces eso, en vano estás en esta Eucaristía. Tú eres liberador de cautivos y oprimidos, tú eres abridor de ojos a aquellos que ni saben ver la realidad tú eres promotor de la igualdad y lo vas a hacer por amor que estás ahorita recibiendo en la Eucaristía si no haces eso tú, los poquitos que estamos aquí pues vaya, ¿para qué estamos? somos el reino y yo creo que Juan, al ver que gente se le iba por la próxima persecución de Dionisiano él tiene que decirles, miren los poquitos que seguimos porque en la ciudad no somos muchos tenemos que ser reino aunque digan que somos los alborotadores y que los romanos nos crean sus adversarios continuamos ¿qué es ser reino? hechos reino es hacer hechos reino no es palabras son hechos en la ciudad cada cultura realiza hechos, o sea, crea cultura. El cristianismo, decimos, es un hecho que llamamos Jesucristo. Vamos a hacerlo, hechos. Ya está el hecho con mayúscula, hagamos los hechos con minúscula. Y en esos hechos, uno dice, si es un hecho algo tangible, visible, palpable, olible, lo que quieran de todos los calificativos ¿cómo lo hago? y en la mañana nos decía el señor obispo mira, la cultura en que está envuelto el hecho con mayúscula, Jesucristo es una cultura que ya no dice mucho a la ciudad se llama cristiandad que ya no habla inteligiblemente a otros que están cerca de nosotros. Entonces dice, oiga, si mi cultura, donde está envuelta el mensaje, el acontecimiento, el hecho, que es Jesucristo resucitado, ¿dónde agarro algo para hacerlo hecho? Y Aparecida dice, mira, yo creo que se rascaron un poco la cabeza los obispos, es que nuestra cultura ya no es la vanguardia, como en otras épocas, como nos decía el obispo en la mañana, ya no es la vanguardia. Tenemos que vestir el hecho, con mayúscula, en otras culturas que hay en la ciudad. Que el Padre Bancera decía, hay culturas tradicionales, hay culturas modernas, hay culturas posmodernas, o como les quieras llamar, pero mete el hecho en esas culturas. Porque son las culturas, los hechos, que hoy día más llaman la atención a los que viven en la ciudad y todos quisieran ser de esa cultura o alguna de esas culturas, entonces te toca a ti inventar formas para en otro, en otra ropita meter la persona de Cristo. Y es cuando se dice la palabra inculturar el hecho, pero aquí viene esa palabra que supone otra, que casi nunca la dice uno, el primer paso de la inculturación es la exculturación el que te desvistas el que tú te desvistas primero porque no te puedes poner la cultura del otro si tras la tuya arriba oiga si ¿sí es que se trata de estriptices no no de que te quites formas maneras de una cultura de cristiandad que ya no habla que no provoca eco que no dice mucho y es lo que más cuesta la exculturación. Y yo creo que lo que estamos viendo en Francisco Papa es exculturarse. Primero es exculturarse, dejar una forma de vestir el Evangelio que dice uno, qué bueno que ya se quitó eso. Qué bueno que ya no hace eso. Pues es lo mismo con nosotros. Si no nos exculturamos no va a haber inculturación. Porque es re fácil decir que vamos a inculturar. No, no, espérate. excultúrate primero. Porque el vestido que te vas a poner ahora para meter en ese vestido tu persona que eres un acontecimiento, tiene que ser los vestidos culturales que hoy gustan, que hoy llaman la atención, que hoy provocan impacto y seguimos. Por eso, Después de los evangelios podríamos ponerle a los hechos de los apóstoles Exculturación e inculturación ¿Y quién fue el que mejor la realizó? Pablo Pablo fue el mejor que se exculturó y luego se inculturó Pedrito, San Pedrito, como le dicen allá por el rumbo Medio se quitó algunas cositas Pero no se quitó otras Los otros diez dijeron yo no me quito nada y se quedaron en Jerusalén pero Pablo dijo, yo sí me encuero como judío, me encuero, por Jesucristo soy capaz del estriptiz cultural, no el físico, más grande que es posible. ¿Por qué? Porque Dios en su bondad, que era todo se hizo nada, que era muchísimo, se no solo se hizo nada, sino no, anonado no, nado, ni no ni nada y es cuando casi terminando decimos ¿cuál es en este aspecto quiere seguir? ¿cómo salgo pues yo no me puedo desvestir de un jalón de todo ¿cómo salgo al mundo citadino para que otras culturas no me digan fuchi no me digan no vale la pena ser como tú no digan no me gusta tu forma y Aparecida dice miren metamos por delante el ser samaritanos es una expresión del hecho con mayúscula porque él fue el samaritano de esta humanidad y si ustedes con hechos ese es el samaritano no recorro y a la parábola, verás que eso será como el esperanto, como aquel lenguaje que toda cultura, en este pluralismo cultural, eso sí lo entiende, si te nota, samaritano, como nos decía el Padre Mancera, misericordiosos. Y con esto, dice uno, así es que mi lenguaje de la lengua, tengo que transformarla en no verbal, en simbólica, sí. Es lo primero que te vas a quitar. Vas a cortar tu lengüita, ex-culturarte, que ya te creció mucho. Ya hasta tienes bibliotecas de pura lengua. Y vas a empezar a generar expresiones simbólicas, donde lo que hagas... Será algo muy humano, muy entendible porque es lo más humano. Pero ahí hay una impronta, ese pedazo de la jarra de Dios que de veras dice. Seguimos leyendo lo que dice el documento que ya es antiguo en nuestra iglesia. Dice, mira, cuando vayas a ver un rostro sufriente, es Cristo sufriente. Entonces uno dice, entonces eso que me dice hoy los documentos que a Jesucristo se le encuentra, antes se me decía que lo tenía que conocer, hoy me dice, no señor, usted tiene que encontrarlo, pues me la ponen fácil, voy a ver un rostro sufriente y hacerla de samaritano y me estoy encontrando con el otro pedazo del jarroncito con Jesucristo. Y desde ahí se mide desde esa actitud samaritana, se me dirá si uno es reino o no es reino de Dios. Y ahí está la lista, la que sigue. Cada documento de Latinoamérica tiene listas y listas de rostros sufrientes. Y uno pasando de largo. Dice, a usted que le gustan niños, ahí tiene la lista. Jóvenes, ahí tiene otra lista Viejitos, ahí tiene otra lista Obreros, ah, otra listita Usted, indígenas, mire, ahí, léale eh, le, Ah, usted, ah, ah, viene el otro documento Que ya no lo pusimos porque, pues Santo Domingo, tiene otra listita No es que yo quiero algo más reciente Ah, Santo Domingo, sácale la lista de Santo Domingo Y sácale la lista de Aparecida Y uno dice, Señor Estoy aprendiendo lo que es inculturar El Evangelio la mitad del jarroncito es tuyo, y la mitad del jarroncito es mío, porque eso es la ciudad. Muchas gracias. Este, no sé si sé formular bien la pregunta, pero me dio muy mucha claridad. ¿Cómo promover striptease de lenguajes, de estructuras, para realmente esculturarnos de todo lo que nos está pasando para poder tomar esa inculturación ese lenguaje de los otros mire si uno no empieza a hacer el striptease cultural es difícil dar ideas de lo que significa esto o sea si usted no empieza nadie va a empezar o sea uno ve si Pablo hubiera dicho, no, pues a ver si Pedro me manda algo, y como no tiene, quiere el hermano de Cristo Santiago, no el apóstol, que ese se enoja cada vez que queremos hacer algún estriptiz cultural, pues nos pone como campeones, o sea, yo creo que, que es cuando uno dice, esto tengo que hablarlo, pero no de palabra. Tiene que ser visible. Yo he visto en algunas familias, no muchas de mi parroquia, que lo único que tienen allí, sea en la... si son riquitos en la chimenea o en la mesita, son los zapatos del Papa Francisco. Esos que parecen babuchas, o sea, sí. Eso para ellos ha sido no le dirán exculturación, pero ha sido un lenguaje simbólico que les ha llegado. El hecho de saber dónde se hospedó cuando fue de cardenal, pues es lo mismo. El hecho de cómo sale a veces en el cochecito, son detalles que si él les hubiera preguntado a sus obispos, perdonen, me pongo zapatos negros o los rojos que me dejó el Señor, el pasado Papa Benedicto XVI. No, él empezó. Y a algunos les ha gustado y a otros no. Pues, oiga, son símbolos. ¿Qué dicen las palabras que digan lo que quieran? Aquí es lenguaje visible, tangible, y hablo de sencilleces. Y eso... Habla hoy más que mil palabras por decirle una manera de hablar. Todas las estructuras pues son las cadenas que tenemos ahorita. Y la primera actitud no es tanto quitarnos las estructuras, sino dentro del corazón quitarnos lo, los apegos, lo que nos da seguridad, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que encuentras en... Pues en las personas, sobre todo nosotros los sacerdotes, ¿no? ¿Qué es lo que más nos cuesta desapegarnos? Quitar esa exculturación, pasar a esa exculturación. Mire, yo creo que es el qué dirán. El qué dirán, o sea, para mí es un obstáculo, ¿verdad? ¿Qué dirá el señor obispo? ¿Qué dirán mis compañeros del decanato por hablar de presbíteros, como tú has dicho? Yo creo, no es que me vale poco el qué dirán... ...es que yo tengo que discernir, como se decía, esa palabrita que nos ponía el Padre Shining, ¿verdad? Que nos decía que balanceemos las cosas, porque a veces son estriptices muy, muy inapropiados, muy pelados, valga la palabra. Yo creo que hasta eso es un arte quitarse esas cosas. De veras, saberlo hacer, ponderarlo, y vamos, pasitos, pero no creer que nuestra vestimenta cultural... Está impactando y hablo de vestimenta no solo vestido, maneras de tratar a la gente, de recibirla, de acercarnos en el momentos extremos de dolor. Vaya, perdona el ejemplo muy baratón, hombre, si yo veo que llegan a los nueve días una familia para la misa de novenario, oye, bajarle a, a dar un abrazo de pésame. ...decirle que, que quién fue el muerto... Que, que ...pues para siquiera que me duela un poquito... ...preguntar si era papá, mamá... ...si tenía hijos... ...y pues darles el mismo abrazo... ...a los deudos... ...si te dice ...no es que no te puedes bajar con vestiduras sagradas... ...del altar... ...bueno pues... ...antes de que me las ponga pues... ...voy a saludar verdad... ...me explico... ...son detalles pequeños que en un rectángulo que se llama templo, yo puedo empezar a hacer desde ya. Sobre todo, pues, trato. Si yo tengo una oficina de escucha, pues hombre, voy a salir a la plaza y hay algo mi oficina. Y ahí me siento a ver, ¿quién quiere hablar? Me explico, uno tiene que ir inventando Gracias ah, Hay una función, acaba de decir una palabra eh, dir, dir, Diríamos que es un neologismo Esculturalizar ¿Cómo? Escultura No me, me habla... Esculturalizarse, sí, así es Es decir, usted está diciendo Hagamos un striptease eh, De nosotros sí. sí, Pero, ¿cómo? O sea, dentro de ese proceso De, desve de desvestirnos hay, creo que ciertas etapas, ¿cómo enfrentar esas ciertas etapas para que nos, seamos nosotros los que podamos eh, encontrarnos con Dios dentro de la ciudad y compartirla, no? Mire, pues le decía yo que Aparecida da una pista, seamos samaritanos, ya, o sea, seamos misericordiosos, o sea, nos dé esa pista a todos, lo que no significa que yo no haga exculturaciones e inculturaciones más a mi modo y a mi círculo pero yo creo que el hecho de empezar a ser parroquial, decanal, vicarial diocesanamente samaritanos pues va a hacer que los laicos digan bueno, yo en mi parroquia la samaritanidad no ha entrado ni por la el agujero de arriba me voy a meter a una organización civil donde yo pueda ser samaritán. O sea, no voy a esperar que mi párroco diga una, dos, tres, striptease cultural. No. Yo puedo mañana empezar a decir en mi parroquia no hay esto. Yo buscaré organizaciones por eso este encuentro, si usted vio, tenía esos niveles. No le gusta esto, tome ambientes, tome sectores humanos, tome el mundo de la economía, el mundo del ambiente, el mundo del derecho humano. Nadie se lo impide. ¿Me explico? Me da la impresión que si no tengo la valentía de encuerarme... Pues tener la docilidad de dejarme encuerar, ¿verdad? Por los demás. Aquí estoy, ¿verdad? Padre Polito, avisa cuándo para ir, ¿eh? En cuestión de mis paradigmas en cuanto a lo que es pastoral, a veces nos enmarcamos en pastoral litúrgica, solo en el templo y en los signos. Pastoral profética, solamente anunciar en los salones en el templo. Pastoral este, penitenciaria, ay no, allá no me gusta ir, yo eso le tengo miedo, no sé. Y yo, en mi paradigma de pastoral social, padre, yo solo creía que era para pastoral, por ejemplo, de Cáritas, y la gente que se dedicaba a los pobres, y por ejemplo hoy con lo que es el encuentro de pastoral urbana, a mí me queda muy claro el abanico de acciones que nosotros como evangelizadores debemos no de evangelizar o de anunciar, sino de enseñar y hacer, ir allá. Bueno, a mí, a mí me queda muy claro y me enriqueció mucho mi, mi ministerio, este, su, su aportación. Gracias. Gracias. Padre Benjamín, muy buenas tardes. Eh, en su experiencia que tiene la pastoral en la pastoral urbana de tantos años picando piedras, sudando, despojándose... De todo, no, no, ¿Cómo, de todo. Visualiza, ¿cómo visualiza usted la pastoral urbana en los próximos 10 años en México? Mire, el padre Mancera planeó para 30 años y felicidades, ¿verdad? No sabría decirle. O sea, yo creo un sacerdote muy amable que vino y dice: Oiga, ¿por qué no se le da un curso a los señores obispos? Dije, no, mire esto, se contagia. Y los contagios ni se sienten hasta que salen las ronchas. Y yo creo que si usted contagia, cualquiera, no digo su obispo, compañeros, pues hombre, van, van y van. Es contagio. ¿Por qué? Porque, pues ya ve que el Espíritu Santo tiene muchos símbolos. Aceite, fuego aire, nube pues yo no sé por qué no le pusieron contagio porque es algo tan espontáneo el ir que es contagio para mí es eso porque resultados vistosos no hay no hay la pastoral urbana es de pequeñitas iglesias de casa no son decenas de miles, no, es chiquito. Es insertarse en el mundo chiquito, social, económico, magisterial, donde está uno, como se dijo, fermento, que ni siquiera aparecen los frijoles, él no aparece. Por eso le digo que es sabor, lo que el padre Mancera nos ponía, luz, sal, etcétera me gustaría nada más alguna palabrita sobre alguna incursión de, de quienes están, de quienes estamos trabajando la pastoral urbana este, una incursión en el mundo académico, es decir, porque yo siento que aquí hay personas de algún nivel profesional de alguna, de la academia, en los talleres nos dimos cuenta que hay gente, catedráticos inclusive de universidades, etcétera este, ¿hay alguna sistematización donde se les pudiera canalizar a quienes quisieran estudiar de manera sistemática los fundamentos teológicos, pastorales de esta nuestra pastoral aludir un poquito tal vez a los diplomados que existen, etcétera, por ahí padre Sí, mira está la Universidad Lumen Gentium de la Ciudad de México que tiene la carrera de maestría en pastoral urbana, reconocida también, si tienes la licenciatura alguna o el final del bachillerato, ante la Secretaría de Educación Pública y, lógicamente, ante, me imagino, la Universidad Pontificia o alguna relación pontificia con Roma. Al menos la SEP sí la reconoce. ...es una universidad que tiene las clases presenciales y online... ...después tienes el diplomado de pastoral urbana... ...que la Iberoamericana Universidad de la Ciudad de México... ...cubre con su manto académico... ...una semana cada tres meses... ...donde las personas en cada módulo ven... ...primer módulo... Dios habita en la ciudad perdón la ciudad vive segundo módulo Dios habita en la ciudad tercer módulo la iglesia en la ciudad y cuarto módulo los testigos urbanos de la ciudad tanto individuos como organizaciones esa es otra también tiene online la iberoamericana de pastoral urbana donde los señores curas reúnen a un grupo de sus feligreses y les llega la señal si la solicitan. Esa es otra situación. Y por supuesto, pues en Bogotá, en Buenos Aires, ya conocen a los padres, tienen también proyectos muy interesantes. Seminarios. El seminario de Tehuacán a sus alumnos les está dando ya no solo clases, sino prácticas de pastoral urbana lo mismo intentó Torreón, etcétera. Solamente quisiera compartir con usted, y desde luego con todos ustedes, algo que me parece muy importante y que quiero, de alguna manera, hacer la síntesis de todo este taller, más bien de esta maestría de pastoral urbana. Yo considero que para... Eh, pues llevar a cabo esta pastoral en las urbes que cuando uno habla de la urbe pues imagina el conjunto, la eh, megápolis, la, eh, la vorágine verdad yo pienso que la pastoral urbana se puede desarrollar o se debe de desarrollar de uno en uno para poder llegar a todos si empezamos a, a maquinar estructuras o situaciones o eh, eh, pues organizaciones, desde luego estará bien, ¿no? Pero pienso yo que una manera de llevar a cabo la pastoral urbana es empezar de uno en uno cada quien donde está. Esa es mi apreciación en torno a esta pastoral urbana que desde luego me ha dejado mucho a través del estudio y desde luego a través de la praxis pastoral, pero en lo personal pienso, para llegar a todos, empecemos de uno en uno.